La racionalización en el contexto de los cuidados es la tendencia a minimizar o negar los propios problemas, preferencias o derechos. Cuando nos sorprendamos diciendo cosas como no me importa, no tiene importancia, paso... En cuestiones realmente importantes para nosotros estaremos en este caso. Estaremos evitando enfrentarnos a una reivindicación legítima o consolándonos por no haberla conseguido. Pero el no afrontar los problemas en el momento oportuno no hace que desaparezcan, más bien que se enquisten y las expectativas poco realistas propician la frustración.